Sound? Camera? Rolling. All right, and action! All right, cut! Cut! That was good. That was good, guys. All right, uh, that was good. I'm taking we get a wide angle, and then we're done. Cut. All right, yeah, cool. Like, how much further, like? Uh, a little more. Right. A little more. You got? Yeah, yeah. Whoa. 019. La enfermedad. Advertencia de contenido. El artículo de la entidad 19 describe un virus extremadamente mortal que se puede encontrar en los backrooms. Este artículo contiene descripciones gráficas similares al horror corporal, en relación con enfermedades y dolencias mortales, se recomienda la discreción del espectador. Número de entidad 019 Hábitats: Nivel 0, Nivel 1, Nivel 4, Nivel 5, entre otros. Cualquier lugar con el potencial de crecimiento de musgo o que tenga un ambiente húmedo es susceptible de contener cepas de la entidad 019. Guía para sobrevivir. Los dos signos principales de la enfermedad son protuberancias rojas y dolorosas que cubren la piel e irritación ocular grave, que puede provocar... Un y Evite los ambientes húmedos Si bien la enfermedad es letal, no es una sentencia de muerte Se puede tratar descansando, interactuando con otros y bebiendo muchos líquidos Ya que la enfermedad causa deshidratación El agua de almendras puede ayudar Descripción La entidad 019, nombrada como la enfermedad, por un explorador desconocido, es un virus que acecha en los backrooms. El virus se encuentra con mayor frecuencia en ambientes húmedos. Esto incluye papel tapiz podrido, musgo, agua estancada y cadáveres en descomposición. Si bien hay varias cepas diferentes, los principales síntomas del virus incluyen Irritación en los ojos, sangrado, deshidratación, erupciones, moretones, urticaria, dolor en el estómago, úlceras, alucinaciones audiovisuales. Hay tres etapas principales del virus después de la infección inicial. Si la enfermedad no se trata durante más de unos cuatro días, el infectado morirá. Etapa 1 De 5 a 24 horas después de contraída la infección, la urticaria comenzará a formarse en los brazos, el pecho, los muslos y los genitales. Se producirá irritación ocular, que se volverá más grave a medida que pase el tiempo. El dolor de estómago severo comienza en esta etapa. Los infectados se volverán más irritables y ansiosos. Etapa 2. De 24 a 72 horas después de contraer la infección. La urticaria se extenderá a todas las partes del cuerpo y puede volverse extremadamente dura. También puede abrirse y provocar un sangrado menor y una fuga de pus. Las úlceras comenzarán a formarse en el revestimiento del estómago. La sangre comenzará a formarse en el ojo, lo que provocará problemas de visión. Se producirá una deshidratación severa, lo que producirá sequedad en la garganta. Las alucinaciones auditivas comienzan en esta etapa. Etapa 3. 80 horas después de contraída la infección. Los bultos que se forman en la piel se rompen y provocan un sangrado intenso que desprende un olor fétido. La cámara anterior del ojo se romperá y los ojos sangrarán. Los infectados perderán la capacidad de generar sudor, saliva y LCR. Las alucinaciones son más graves en este punto. El tejido estomacal se disolverá casi por completo. La muerte está garantizada típicamente 90 horas después de la infección. Tratamiento Como se dijo, la enfermedad no es una sentencia de muerte instantánea. A través del tratamiento adecuado, los síntomas graves pueden evitarse. Si comienzas a experimentar síntomas de la entidad 019, Mantente alejado de otros sobrevivientes para evitar infectarlos. Permanece en un área fresca y seca. Sorbe agua natural o agua de almendras. Evita el movimiento si es posible. Necesitas descansar tu cuerpo lo mejor que puedas. No abrumas tu cuerpo. Respira despacio y consume pequeñas cantidades de comida y agua en todo momento. Lo más importante es que no te rasques ningún bulto que se forme en tu cuerpo. Si te mantienes completamente tranquilo y descansado, tu cuerpo podrá combatir la infección. Tu sistema inmunológico será débil en los días posteriores a la infección inicial, pero sobrevivirás. Casi todos los infectados que siguen estos pasos no mueren. La mayoría desarrollará inmunidad. Advertencia de contenido